mis padres me llevaban mucho al teatro y sobre todo en la época que yo era chico que tendría ocho o diez años más o menos venían muchísimo a Asunción las compañías de zarzuelas compañías españolas de zarzuela yo me iba a ver me llevaban mis padres verdad yo no entendía mucho pero me gustaba pero de la obra que guardo así un recuerdo porque fue muy impactante esto yo ya tendría más o menos 14 años, eh, era, fue una obra de, de un elenco argentino encabezado por la actriz Mecha Ortiz. Ustedes no habrán oído hablar de esa señora porque para mí ya era vieja, así que la cosa, la obra, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en un determinado momento de la obra, esta señora, Mecha Ortiz, salía al escenario con una mantilla azul y el otro protagonista de la obra le decía al verla entrar, qué elegante, qué bien que estás, le decía. Y ella tocaba así su mantilla y decía, el azul fue siempre mi color. Era época del Partido Colorado y empezaba la dictadura de Stroessner. Entonces, cuando ella dijo eso, el azul fue siempre mi color, la platea estalló en un aplauso enorme y la pobre actriz habrá quedado medio desorientada porque no habrá entendido por qué era el aplauso, porque no, no, no, era una escena así. Me acuerdo muy bien, por ejemplo, de una obra que se llamaba El proceso de Mary Dugan, en que María Elena Sachero era la protagonista y era una mujer acusada de haber asesinado a su amante. Y el director de la obra, que era don Fernando Oca del Valle, un director español que dirigía la compañía del Ateneo, le hacía venir al teatro en una camioneta de la policía, con, con sirena, y escoltada por dos policías de verdad, ella atravesaba la platea, subía al escenario hasta el tribunal donde iba a ser juzgada, ¿Verdad? Entonces, eso era muy impresionante y sobre todo para mí, que yo le admiraba enormemente a María Elena, ya era un poco más grande, tendría 17, 18 años, eh, sentirla, verla pasar por acá, no solamente en el escenario como solía verle sino pasar acá a mi lado en la platea del municipal fue muy impactante. Personajes que interpreto son porque siento alguna comunión con ellos. Sin duda alguna que el personaje de Willy Loman en la obra La muerte de un viajante de Arthur Miller es el personaje que a mí me marcó muchísimo. ¿verdad? Y es un personaje que hice dos veces. Eh, la primera vez, todavía en el primer local de Arlequín, allá, Villamorra eh, cuando tenía 45 años, el personaje tiene 67 en la obra, yo tenía 45, mi esposa en la escena era eh, la actriz Miriam Sienra. cuando yo tenía exactamente 67 años, la misma edad que el personaje, volví a ser la muerte de un viajante, pero ya aquí en Villamorra, otra vez con Miriam Cienra como mi esposa. Y en orden de importancia, digamos, para mis sentimientos, quizás no en, en, en valor artístico, fue eh, una obra eh, sobre la vida del poeta paraguayo Alejandro Juanes, Cacerón de Añejos Tiempos. Ese también es un personaje que me... lo recuerdo siempre con mucho cariño. La muerte de un viajante. Es un hombre que le llega la, era, la época de su jubilación y, y no, tiene, no tiene más medios, lo que, lo que gana no, no le alcanza para nada. ¿Verdad? Entonces, eh, se, se ve frustrado en la vida. Eh, hay una frase muy tremenda en la obra en que él va a pedir de vuelta trabajo a la misma empresa en donde trabajó, pero esta vez el jefe es el hijo del que fue su patrón. Y es un tipo que no tiene mucha sensibilidad. Y, y Willy Loman le dice al muchacho, este eh, trabajé toda una vida para pagar, eh, para eh, trabajé toda una vida y ahora no tengo con qué pagar mi seguro el hombre no es una fruta, no se puede chupar la naranja y tirar el pellejo". ¿verdad? Son frases así muy contundentes. Y te cuento algo muy personal. Eh, en ese momento que hicimos la primera vez, eh, mi padre había muerto hacía poco. Y después de haber sido toda su vida un hombre de muchas posibilidades económicas, en los últimos tiempos tuvo un revés muy serio en su trabajo, ¿verdad? Y perdió todo. Y perdió todo. Entonces yo veía casi una cosa así muy, muy parecida con la vida de mi padre en lo, eh, en lo que le pasaba a Willy Loman. Si vamos a hablar de gente de teatro, yo eh, conocía a la gente de teatro de aquí, ¿verdad? Eh, y sin duda alguna, eh, personajes como María Elena Sachero, Mario Prono, eh, Teresita Torcida, eh, ¿quién más? Eh, eh, Don Leandro Cacabelos, que eran todos actores de la compañía del Ateneo Paraguayo. Eh, fueron así referencias. A nivel internacional, eh, era fundamentalmente gente de cine. ¿verdad? A mí me gustaba mucho el cine, me iba mucho al cine, cuando se podía ver, porque las pal películas tenían calificación moral, y yo cuando era, hasta que tuve 15 años, había películas que solo hasta el número 3 podía ver, después, las es más, estaban prohibidas. 4, 5 y 6, estaban prohibidas. O sea, 1, 2, 3 son presunciones. Claro, 1 para todo público, 2 para jóvenes, 3 para mayores, 4 desaconsejables, 5 inmoral, 6, no sé cuánto. Había mucha gente, y sobre todo del cine mexicano, que era el cine que más se veía acá, ¿verdad? Eh, actores como Jorge Negrete, Pedro Infante, eh, actrices como María Félix, Silvia Pinal, del cine argentino, Mirta Legrand, eh, Olga Subarri, Juan Carlos Torri, eh, Carlos Cores. Yo siempre creí que lo que yo quería hacer era cine, ¿verdad? Pero acabé haciendo teatro vuelvo a repetir esos mismos nombres que dije al comienzo Mario Prono María Elena Sachero Teresita Torcida y ya después Clotilde Cabral Carla Fabri Margarita Irún Ana María Imiscos eh, Clotilde Cabral, dije eh, ¿Quién más? Jesús Pérez Justamente eh, yo les comenté que íbamos a, a celebrar los 40 años y ellos dijeron, queremos hacer algo. Entonces, sí, pero no los recuerdo de memoria. ¿verdad? Lo que recuerdo bastante de memoria es un espectáculo unipersonal que yo hice, que se llamaba Novecento, que es la historia de un pianista que nació en un barco y vivió toda su vida en el barco y al final, cuando hundieron el barco porque ya no servía para nada, él no salió del barco y se hundió con el barco. Eh, ese, ese monólogo por lo tenía como 25 páginas en total. Yo creo que 15 las sé todavía de memoria y puedo decirlas, Pero eh, generalmente, te digo, por ejemplo, con la muerte de un viajante, que la volví a hacer veintipico de años después de haberla hecho por primera vez. En una semana sabíamos todo el texto, tanto Miriam Cienra como yo. Es decir, en algún lugar del disco duro estaba, estaba guardado el, el, el, el texto, ¿verdad? Y entonces, fue muy fácil volver a, a, a memorizarlo. Creo que esa frase que ya te dije, de, de Arthur Miller del, de Willy Loman, el hombre no es una fruta. No se puede chupar la naranja y tirar el pellejo. Es, es algo así, muy, muy duro, muy, muy real también, ¿verdad? Hace 50 años, un poco más, porque mis 50 realmente se cumplieron en el 2020. Pero estábamos en plena pandemia y no pudimos festejar nada. Recién pudimos hacerlo este año, ¿verdad? Eh, <coughs> En esa época prácticamente no había otra actividad sí, artística para la gente. Eh, el público lo único que tenía era el teatro, eh, porque cine, televisión no había, no existía luego, ¿verdad? Y, y cine... Era muy poco, como te digo, películas argentinas, películas eh, mexi mexicanas, algún espagueti western, eh, ese tipo de cosas. Entonces, eh, las obras tenían mucho público. Había mucha gente en el teatro, no solo en el teatro llamado popular el teatro que hacían, por ejemplo, las compañías de Ernesto Báez o la compañía de, de los compadres, ¿verdad? Eh, también lo que hacía el Ateneo Paraguayo, lo que hacía Don Héctor de los Ríos, lo que hacíamos nosotros con el grupo Gente de Teatro, te estoy hablando antes de Arlequín todavía, ¿eh? con el grupo Gente de Teatro, eh, tenían mucha mucho público y se hacían funciones... De miércoles a domingo, y sábado y domingo, familiar y noche. Funciona a las 6 de la tarde y a las nueve de la noche. ¿Por qué? Porque además eran épocas duras de dictadura, ¿verdad? Entonces la gente vivía muy agobiada, y el teatro les ofrecía así un espacio de, de un poco de relax, ¿verdad? Aunque la obra que, va, que iban a ver fuera una, una tragedia, por ejemplo, ¿verdad? o una obra dramática. No solo las comedias atraían mucha gente, todo tipo de obra. Eh, y en cuanto al, a, a los elencos, habían elencos que se formaban en la, en la, entonces, en la única escuela de de teatro que había, que era la escuela de la, de, del IMA, de la municipalidad, ¿verdad? Habían algunos que se habían formado ahí, pero la mayoría éramos… crecimos en el escenario, nos, nacimos ahí y ahí nos fuimos formando, ¿verdad? Yo había tenido un pasado infantil en el que hice mucho teatro en la escuela dirigida por mis maestras, ¿verdad? Eh, pero generalmente los actores íbamos así nomás y nos íbamos formando en el escenario. Muchas veces le preguntaba un director, estaba formando un elenco y le faltaba, y entonces le decía al amigo de su hija o de su hijo, ¿no querés hacer una obra? ¡Listo, vamos! Y empezaba el trabajo del director, que el director sí tenía una formación, ¿verdad? Entonces el director iba formando a esa gente. Hoy por hoy, eh, hay, hay, para empezar, hay, en lo que al público se refiere, hay mucho, vos sabés, cualquier cantidad de actividades, ¿verdad? Y el teatro no es la actividad preferida, indudablemente, ¿verdad? Eh, eh, no solo en la cantidad de gente, sino en lo que la gente paga para venir a ver teatro. ¿Vos querés cobrar 150 mil por una entrada de teatro? Y dije, ¿y por qué tan caro? Pero se van a ver al backbunny, ese cómo se llama, y pagan 500, 1000 dólares o lo que sea y no hay problema. Eh, y hoy hay también una camada de actores así, que se van formando, hay varias escuelas, está el IMA que continúa, ¿verdad? Está el Instituto Superior de Bellas Artes, está la Academia de Agustín, está el TIA, está la Escuela de Margarita Irún, está la Escuela de Lourdes Llanes, en fin, hay varias escuelas donde se van formando eh, jóvenes. Eh, no sé si todos los que van a esos talleres van porque tienen una verdadera vocación y piensan dedicarse después al teatro. Algunos van... Porque, bueno, es agradable, da gusto y qué sé yo, ¿verdad? Pero el que, el, el, el que va a asumir la, la carrera como una profesión realmente eh, tiene que saber que tiene que dedicarse mucho y que el teatro no es, no es fácil. No es fácil en ningún sentido porque el teatro te exige sacrificio. Uno tiene que abandonar muchas cosas para... Para ensayar, para hacer funciones, de repente tener los 15 años de tu sobrina y no poder venir porque vos ese día tener función, ¿verdad? Te tenés que ir después o, o cosas por el estilo. Eh, y bueno, eh, pero de todos modos es lindo ver que haya en este momento una actividad teatral bastante variada y constante, ¿no? A mí me parece que es, es fantástico. Antiguamente la única manera que teníamos nosotros de publicitar nuestros los grupos de teatro, de publicitar nuestras obras era eh, con la prensa escrita, fundamentalmente, pues te digo, televisión no había eh, y la radio. Eh, pero la prensa en esas en esos años, te estoy hablando. Del 70, 80, 90 y comienzos del 2000, eh, era muy generosa con nosotros. Eh, se publicaba muchísimo. Mira, todo eso ahí son recortes de prensa de los espectáculos que hicimos nosotros. Hoy por hoy, ¿verdad? en la prensa sale algo el día del estreno o si hay así un acontecimiento muy especial. Si no, nada. El resto son las redes. Entonces, eh, yo ya estoy un poco fuera de ese, lo único que yo manejo es el Facebook, ¿verdad? Pero por suerte acá, mis hijos, Alejandra, que es mi mano derecha, y Pablo, que también es el actor y director acá en Arlequín, ¿verdad? son los que manejan las redes y, y pueden hacer esos videitos y qué sé yo, que nos sirven de promoción para el, el, los espectáculos. Hubo momentos difíciles por varios motivos, por motivos políticos y por motivos económicos. Por motivos políticos, cuando estábamos allá en Villamorra todavía, eh, más de una vez fuimos amenazados por la policía y por el Ministerio del Interior de clausurar el teatro porque hacíamos obras subversivas. Estamos hablando del 84 cuando estábamos, por ejemplo, haciendo la obra Las troyanas, ¿verdad? en que hubo una denuncia eh, de que el teatro se hacía una obra subversiva en la que se gritaba ¡Viva la democracia! ¡Mueran los militares! Mentira, no era, pero era una obra antimilitarista, eso sí. ¿Verdad? Eh, y que bueno, que gracias, que había una orden de clausura del teatro ya firmada por el jefe de policía, que por suerte, el que entonces era ministro de educación, el doctor Raúl Peña, era un hombre muy consciente, muy, muy capaz, digamos, que no sé qué hilos movió él y consiguió que, que no se clausurara el teatro. Cuando se descubrió el archivo del terror, apareció ese documento. Yo tengo fotocopias de esas dos veces hubo esa denuncia y después cuando hicimos Hamlet por ejemplo, habían amenazas telefónicas les vamos a poner una bomba a las nueve y cuarto era la hora que empezaba la función comunista de mierda una segunda vez les vamos a hacer volar putos de mierda porque la homosexualidad era el otro bicho de la época hasta que un día eh, me llaman por teléfono, yo atendía esas tele llamadas telefónicas, allá en Villamorra siempre. Porque estábamos en Villamorra cuando cayó Stroessner eh, Atiendo una llamada telefónica y me dice, le estamos hablando de la comisaría de 16, necesitamos un pase para nuestros policías porque no podemos seguir pagando entrada Había sido que venían a controlar y, para disimular, compraban entrada y entraban a ver. No entendían ni papa de lo que ocurría, ¿verdad? Eh, entonces le dimos el pase. Y a partir de ese día venían y se paraban en la puerta del teatro cuando estaba llegando la hora de la función y anotaban en una libretita las chapas de todos los autos que paraban por frente al teatro, ¿verdad? Y después entraban a ver la función. Al final, esos policías eran nuestros amigos. Adiós, chao, hola, ¿qué tal? <ríe> eh, pero hubo otras obras que sí fueron prohibidas, ¿verdad? San Fernando fue prohibida, ⁇ orairó, pariré de Antonio Escobar Cantero también fue prohibida. Bueno, y después momentos difíciles económicamente, ¿verdad? Eh, y sobre todo cuando perdimos la, nuestra primera sala, que no sabíamos para dónde íbamos a ir. Pero hasta que fuimos a refugiarnos en lo que ahora es la Academia Paraguaya de la Historia, ese edificio que está cerca del Parque Caballero, cerca de la Cruz Roja. Ahí, ahí estuvimos un tiempo hasta que apareció la posibilidad y de, de tener este espacio. Vos sabés que yo soy arquitecto y durante 25 años, casi, casi 30, yo pude hacer ambas cosas, arquitectura y teatro, ¿verdad? La arquitectura, como yo decía en esa época, como con la arquitectura y vivo con el teatro. Trabajaba muy bien como arquitecto, muy bien. Pero llegó un momento en que ya no podía hacer las dos cosas, porque se quejaban mis clientes de arquitectura y yo no tenía tiempo para venir a ensayar, era un quilombo, entonces hablé con mi esposa, que ya no está, eh, y le planteé, le dije, mis hijos ya, los cuatro, tengo cinco, tenía cinco, esta falleció, que también fue actriz, era la segunda de mis hijas. Eh, ya sea, Mis hijas se habían casado, Pablo, mi hijo, ya trabajaba por su cuenta, el otro hijo mío estaba estudiando en Curitiba, Solo el más chico que tenía ocho años era mi responsabilidad. Y le planteé a mi esposa, voy a dejar la arquitectura y vamos a seguir con el teatro. Y bueno, esa es tu vocación, fue muy generosa, aceptó y, y bueno. Y a partir de ese momento, en 1992, como digo, dejé la esposa y me quedé con la amante. Se fue la arquitectura y me quedé con el teatro. Fue un soporte muy importante, sin duda alguna, ¿no? muy importante. Eh, mi esposa murió de cáncer de mama y sufrió durante tres años. En esos tres años, eh, creo que el teatro fue lo que a mí me dio fuerza para poder acompañarla con ese en esos momentos tan, tan terribles, ¿verdad? Y encontraba yo, después que ella se fue el teatro, fue como un consuelo para, digamos, paliar en algo esa ausencia. Eh, ¿Cuántos? Cinco, 13, ocho años después de la muerte de mi esposa, mi hija se enferma de cáncer también. Y fue más corto. Ya vivió un año, pero un cáncer terrible, cáncer de páncreas. Eh, y, y también, también eso fue, pues sí, muy duro, muy duro. Eh, para más, cuando falleció Irene, eh, era febrero, no, no estábamos haciendo teatro todavía. Entonces, eh, Sentí la, y, y la obra con la que se iba a estrenar ese año, la temporada, no la dirigía yo ni actuaba yo tampoco. Justamente porque me estaba concentrando en ella, ¿verdad? Entonces, eh, sentí la necesidad de poder hacer. Busqué enseguida la posibilidad de hacer algo. Y una tercera vez, yo estaba, fui invitado por un elenco italiano hacer esa obra que te digo Novecento, que es de un autor italiano, hacer la obra en Turín, en español. Y viajé, hice la obra allá, tenía que hacer tres funciones, hice la primera, hice la segunda, cuando terminó la segunda, llego al hotel y me dicen, llamaron de Asunción, quieren hablar con usted. Llamo y me dicen, tu mamá acaba de fallecer. Yo tenía que hacer todavía una función al día siguiente. Y no había caso, yo no podía venir para el, para el entierro. Y dio por el cambio de horario que había entre Italia y Paraguay, que la hora del entierro de mi madre coincidía con la hora de la función que yo tenía que hacer. Bueno, me armé de coraje, eh, le dediqué a ella, aquí adentro y aquí adentro, la, la función. Y hice la función. Y al día siguiente me embarqué y vine para acá, ¿verdad? Y bueno, así que, te digo, el teatro me ayudó en esos momentos. Y eso, del no haber estado presente a la hora de la muerte de mi madre, hizo quizá que yo, como no la vi muerta, no está nomás, porque mi madre viajaba mucho, porque tenía, yo tengo una hermana que vive en Chile y un hermano que vive en Río de Janeiro. Mi mamá se iba y se quedaba tres meses con uno, tres meses con otro. Entonces, hay veces, justamente, yo me hago la idea, no, mamá está con Ana, mamá está con Miguel. ¿entendés? Responsable fui siempre, en todo, lo que hice desde niño, ¿verdad? Pero creo que esa es una condición fundamental para hacer teatro, la responsabilidad responsabilidad en el estudio de las leyes de la letra del personaje en la llegada en horario para los ensayos para la función etcétera etcétera eh, y qué más aprendí con el teatro eh, no sé que la vida es que la vida tiene tantos tantos vericuetos tantas cosas hermosas y tantas cosas con, complicadas que el teatro te muestra y te, te presenta esas cosas, tanto las buenas como las malas y te da un camino para que cuando te llegue uno de esos momentos puedas eh, ver cómo podés tratar de paliar eso que te está ocurriendo. El público te, te emociona siempre, el público te transmite una energía que uno siente, apenas pones el pie en el escenario te das cuenta de cómo está, cómo está recibiendo el público lo que vos le estás ofreciendo, ¿verdad? Eh, Hay veces que vos ves que hay una pared ahí y no, no conseguís el, contactar con el público. Y otras veces que apenas pones el pie, dices, ¡ay, qué maravilla de gente! ¿verdad? Eh, y en, en, en muchas obras, en muchas obras, hay momentos en algunas obras en que, sobre todo acá en un escenario tan próximo al público como es el Darlequín, uno está haciendo una escena y aunque la luz te ciega muchas veces y no ves mucho del público, pero ves las primeras plateas, las primeras butacas ahí y de repente ves en una obra dramática o sentimental, así es y te contagia esa emoción del público. Nos pasó sobre todo en esta última obra que hicimos, Inés, no sé si llegaste a verla, eh, que éramos Amada Gómez, Jazmín Romero y yo con la dirección de Jorgito eh, eh, una Era una obra con cosas tan cotidianas, con temas tan reales de lo que pasa en una pareja mayor y de lo que pasa entre un padre y una hija y una hija y su madre, ¿verdad? Que nos emocionábamos nosotros mismos con el propio texto. Teníamos hay veces que para no soltar lagrimón, eh, Tomar conciencia, porque nos emocionaba lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Y tratar de, de hacer lo mejor posible. De, de dar... Esa es tu obligación, eso es lo que tenés que hacer. Olvídate del público. Vos... Vos estás viviendo otra vida. Eh, Vivila, totalmente. Aunque sientas de entrada, ese... No es un rechazo. Es como que... No, no le llega al público, no, no se emociona al público. A veces te sorprende porque se pasan así durante toda la función y termina la función y ¡bravo! se ponen de pie. Entonces te desorienta un poco también, ¿verdad? El reconocimiento de la gente. Eh, uno hace lo que... Eh, de lo que es su vocación, por amor a esa vocación, ¿verdad? Y no pensás, voy a hacer esto para que la gente diga, ¡ah, qué buen actor! ¡ah, qué lindo lo que hace ¡ah, qué bueno! No, haces porque realmente sentís la necesidad de hacer eso. Pero cuando ves que eso que vos haces con tanto amor es bien recibido por la gente y la gente te agradece y la gente te viene a hacer notas, eh, entonces decís, escucha, por lo visto valió la pena hacer todo esto. Fue un laburo de loco, revisar toditos esos, esos biblioratos, porque mucho estaba acá en mi memoria, ¿verdad? Pero otras cosas ya... Eh... Entonces, fue un trabajo... Yo empecé a trabajar en ese libro que te digo, tenía que salir en el 2020, Empecé a trabajar en el 2018, cuando vi que se venían los 50 años, dije, yo quiero eh, conservar esto en, en una historia, ¿verdad? Como de hecho tenemos conservada la historia de Arlequín en tres volúmenes, aparte. No sé si conocés esos libros. Estos tres volúmenes. Esta es la primera parte, los primeros 15 años de Arlequín, ¿eh? que también los hice, escribí yo, ¿verdad? Esto es de los 15 a los, a los 25 años, y esta es de los 25 a los 35. Ahora Arlequín ya tiene 40. Es decir, hay 5 años más... Eh, que bueno, ya no sé si a mí me va a dar el cuero para escribir dentro de 10 años. Veremos. Estuve trabajando en hacer una obra sobre la vida del poeta Manuel Ortiz Guerrero. Eh, para eso me basé en la biografía de él, de Ortiz Guerrero, que escribió don Arturo Alsina. Acá tengo justamente el libro en el que me inspiré para poder escribir ese libro sobre, esa, esa obra sobre el poeta, ¿no? eh, Don Arturo Alsina también fue dramaturgo, también fue escritor eh, y era un amigo entrañable de Ortiz Guerrero. Eh, estaba a su lado cuando él murió, tenía una farmacia Don Arturo Alsina y él le surtía los remedios porque Ortiz Guerrero, ustedes saben, era leproso, tenía lepra. Eh, bueno, esa es una obra y tengo otra obra que también vamos a hacer el año que viene que se llama Interview, Tango Perdido, eh, es una obra que voy a dirigir, la otra también voy a dirigir eh, Tango Perdido, una obra que voy a dirigir con, ¿cómo se llama? con Jorge Ramos y Marisa Monuti y... Hay un tercer proyecto, que es una obra de Alcibiades, González del Valle, que se llama eh, ¿Dónde estamos?, que es una obra en la histórica, en la que el presidente ficticia, y que ocurre en el más allá, en la que el presidente Eligio Ayala convoca a personalidades de comienzos del siglo XX, como Rafael Barret, eh, Alvino Jara, eh, ¿quién más? Eh, eh, Serafina Dávalos, eh, Adela Esperati. Eh, los invita a ver cómo está el país, quiénes somos, cómo estamos, a dónde vamos. ¿verdad? Ah y Monseñor Bogarín, Monseñor Juan Ciforiano Bogarín. Eh, es una obra estupenda Alcibiades escribe muy bien muy bien eh, este año hicimos esa obra de él sobre Blas Garay eh, después de la vida y bueno esos son los proyectos ya concretos digamos hay otras posibilidades para eh, hacerlas en Arlequín pero que no yo no voy a estar ni voy a dirigir sino Va a estar Pablo, eh, vamos a ver otro director, seguramente también. Quise hacer Ray Lear. era un anhelo. Creí que no iba a poder hacerla nunca, porque tiene fama de ser la obra más complicada y más difícil de Shakespeare. Pero, finalmente, con el empuje y el apoyo de Arturo Fleitas, el director, que me dijo, pero claro que podés hacer, ¿por qué no vas a hacer? Sí, señor, vas a hacer. La hice. Y bueno, se cumplió y festejé mis 70 años con el estreno de esa obra. El día que cumplí 70 años, estrenamos Ray Lear. Ese fue un anhelo cumplido. Y hay dos que no creo que pueda satisfacerlos por motivos económicos, verdad que son dos obras de teatro, una que se llama El Padre, una obra eh, francesa que la hizo Anthony Hopkins en el cine, ¿verdad? que es justamente de esas obras que te piden 10.000 euros por los derechos. Y la otra es una obra que se llama simplemente Picasso, que es sobre el pintor, ¿verdad? que no cuesta 10.000, pero cuesta 8.000. <risa> Son dos obras que, que anhelo hacerlas, pero que veo muy difícil. No sé, francamente, como, como un ser humano que hizo lo que era su vocación y la hizo con una entrega, <coughs> una entrega total. Eh, No sé, que, que, francamente creo que eso sería en definitiva, que, que vean en mí, sobre todo la gente de teatro, que vean en mí un ejemplo de que la perseverancia eh, en una vocación eh, puede dar buen resultado.